Amiga, ¿te leo las cartas? No, gracias, tengo que... Entonces, ¿no quieres saber de tu suerte, Daniela? ¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dijeron. ¿Y qué más dicen? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes cuatro mejores amigas. Tania, Carla, Regina y Mariana.